Hola profesor, hoy les vamos a presentar sobre el sistema cardiovascular y el efecto del volumen sobre la bomba. Siguiente. Los objetivos de nuestro experimento sobre los efectos del volumen en la bomba son introducir el experimento explicando las características principales del sistema cardiovascular, conocer cómo influye el volumen sobre el corazón y diseñar nuestro experimento usando la simulación del laboratorio de mecánica de bombeo Siguiente. el sistema cardiovascular este sistema está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos una red de venas, arterias y capilares que administran oxígeno desde los, de, desde los pulmones a los tejidos de todo el cuerpo a través de la sangre gracias al bombeo del corazón los, los principios que gobiernan el fluido, de, el fluido sanguíneo son las mismas leyes físicas que se aplican al flujo de líquido a través de un sistema de tubos, en la mecánica de fluido, el flujo de un líquido a través de un tubo es directamente proporcional a la diferencia entre las presiones de los dos extremos del tubo, e inversamente proporcional a la resistencia del tubo. Siguiente. La resistencia es una medida del grado con el que el vaso sanguíneo obstaculiza o resiste el flujo de la sangre.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 Cuanto mayor es la longitud del vaso, mayor es la resistencia, debido de nuevo a la fricción entre la sangre y las paredes del vaso. La longitud de los vasos sanguíneos de una persona solo cambia a medida que ésta crece. Y por último, la viscosidad eh, de la sangre está determinada principalmente por el hematocito. Hemato, Cuanto más alto es el hematocito, mayor es la viscosidad. La ecuación de Poissel expresa las relaciones entre la presión sanguínea, el radio del vaso, su longitud y la viscosidad de la sangre en un flujo sanguíneo laminar. Delta P es la diferencia de presión entre los extremos del vaso. R es el radio del vaso sanguíneo. Eta es la viscosidad y L es la longitud del vaso. Como podemos ver, es el radio del vaso sanguíneo lo que más afecta al flujo sanguíneo. Es por eso que el método principal para controlarlo es a través de la contracción o relajación del músculo liso que se encuentra en la túnica media de las arterias. Siento. El corazón es el, es el motor del sistema cardiovascular. Se encuentra justo en el centro izquierdo del pecho. Está dividido en un ventrículo izquierdo y derecho. Tiene paredes hechas de músculo que se contraen para bombear la sangre hacia los vasos sanguíneos y por todo el cuerpo. Los vasos sanguíneos están conformados por tres nombres claves. Las arterias que están encargadas de la distribución de la sangre oxigenada desde el corazón hacia los capilares del cuerpo, de las arterias ramificadas y pequeñas, nace el nombre de los capilares, a través de su delgadísima pared se lleva a cabo el intercambio de sustancias en los tejidos, y tres, la vena, tiene como función retornar la sangre poco oxigenada desde los capilares sanguíneos hacia el corazón para ser oxigenada nuevamente en el pulmón. La sangre es el contenido tejido líquido que circula por los vasos. Los componentes principales de la sangre son el oxígeno y nutrientes que son transportados a los tejidos, además de los desechos que ya no necesita el cuerpo y que se transportan también a través de la circulación sistémica. Esta es la que hemos estado hablando. Luego tenemos la circulación pulmonar. Eh, esta moviliza la sangre desoxigenada desde el corazón entre las arterias pulmonares y los vasos sanguíneos más pequeños hacia los pulmones, lugar donde la hemoglobina de las células o glóbulos rojos libera dióxido de carbono y recoge oxígeno como parte del intercambio gaseoso de la respiración. Luego, la sangre oxigenada regresa al corazón. Eh, en el en este experimento mm. se va a utilizar un simulador en donde se van a probar los efectos del volumen sobre la, sobre la bomba que es el corazón. En el, en el simulador tener del recipiente de la izquierda va a, de, va, va a tener sangre del, proveniente de los pulmones. El, de, el del centro de, de la bomba que hace nuestro corazón. Y de la derecha va a ser la sangre que se, se guiera al resto del organismo. En este experimento se necesita primero que ajustar el volumen esitórico a 10 mililitros. Siguiente. En el simulador hay que fijar ciertas condiciones. En el caso de la presión del recibimiento de la izquierda, 40 mililitros mercurio. En el, el recibimiento de la central, la 120 mililitros mercurio. Y en la derecha, 80 mililitros mercurio. El radio de ambos tubos debe ser de 3, 3 milímetros y, el, y hay que fijar el número relativo máximo a 10. Siguiente. Eh. Con las condiciones ya dadas, se pulsa sobre la opción bombeo automático, donde dice autopump. Eh, después de que se hayan aproximado 10 latidos recibientes a la derecha, se, la, la ventana de flujo y frecuencia mostrará los resultados experimentales. Hay que aumentar el volumen citólico en incremento de 10, 10 mililitros y repetir el experimento hasta que, hasta que se haya alcanzado máximo del volumen citólico de 120 mililitros. Todos esto, estos resultados se graficarán, en una, se graficarán eh, y van a estar representados también en una tabla. Siguiente. Eh, aquí están una serie de preguntas. En la primera, eh, mientras se incrementa el volumen sistólico, la frecuencia del bombeo disminuye. Eh, la respuesta de la segunda es que la frecuencia del bombeo aumenta. Si se disminuye el volumen sistólico. En la tercera, la frecuencia del bombeo podría aumentar hasta la presencia de mucha sangre que tienen que ser bombeadas. Y la cuarta, si la válvula del corazón no funciona bien, puede ocurrir que la sangre fluya en sentido contrario o que impida el flujo sanguíneo. En estos casos, puede ocasionar infecciones, infarto o enfermedades o lesiones del corazón. Entonces, como conclusión, tenemos que comprendimos el sistema cardiovascular y sus funciones principales. También pudimos conocer el efecto que tiene sobre el volumen en el corazón. Y también logramos usar la simulación para comprender el funcionamiento del sistema cardiovascular. Gracias.